Tiene, ah. si sí, no se puede intentar hacer de Claro. A ver, área, ver, Vale. Sí, área, área, área, área, área, ah. Vale. Bájate, ¿Tú, tú tienes glider, ¿no? ¿Cómo? Tú tienes sí, sí, sí. glider, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Pero sabían que... ese tengo casa, eh, ti. Ah, sí, bueno, ya he... <risa> ya ya habrá por él. Eh... Construyo aquí, las platas, así. Que no, no llegará. Venga. Ve, creo, que voy a hacer, creo que voy a hacer lo siguiente, voy a... Voy a, voy a construir de manera que esto avance para adelante, es decir, que pueda ir yo para acá, así vale. Y voy a necesitar hacerlo de. Bueno, a ver, esa, esta. Ahora, ahora vamos acá si cogemos cosas para redear, así que. Vale. A ver. Vale, estoy arriba. Eh. ¿Estás arriba? Oh. pero me caigo, Vale, vale, vale. A ver, vea. <risa> Es que esto, esto es peligroso, como, como te caigas aquí, ya la has liado. Area claimed. No. Si, sí, en el borde, si, sí, justo en el borde de. del área claimed. A ver. Ahí no. Vale. Creo que he perdido una plaga, pero bueno, no pasa nada. Mira, si es que tín, se han hecho la la forma para que no para que no se pueda subir. Por ahí, que es el bug normal. Sí, pero por aquí se puede subir, ¿eh? Si pasamos más rampa donde estoy yo. Yo estoy, donde estoy yo ahora mismo, se puede... No, yo, por donde yo estoy subiendo se puede. A ver. Pues es que no sé si. Ahí ya, a partir de aquí, yo ya no sé cómo subir hasta allí. ¿Has llegado? Ah, bueno, me tuve. Sí, no. Ah, bueno, tío. No t... Oye, oh, mira, estoy viendo allí a uno. Sí. Allí en. Viendo pa... para esto, para. Heritaje, heritaje es. Oh, Holman, Holman. Heritaje Holman. Vale. Ya, ya casi estoy ahí. Estoy casi, casi. A ver. Ah, mira, es que por aquí se puede subir, ¿no? ¿Ha subido? ¿Si? ¿Sí? Ahí va Ah, no ahí va, pues, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, Ah, ¿estás ahí Oh, te ve a, <risa> <risa> a ver no tengo vida, ¿no? Vale ah, sí, subo Cuidado, cuido Otra, sí si, si, si la claim flag ¿Hay algo más por aquí o no? dos lo que locker, grande y un armario de una Una cama Vale. A ver, quédate, quédate ahí, quédate ahí, voy a ver si puedo... Vale. Voy a... A ver, espérate. Ve, ve a casa y... Y baja a por alguna... De hecho, a por... Claro, pero tú si y yo no podemos volver a entrar. Sí, sí, te mando TP, aceptamelo. Ah, ¿te aquí? Sí, sí, estoy contigo. Va, vale, vale. Pero... Bebe y coge alguna cosa. Coge? Una... ¿Coge, Co la... coge la. Coge. la matamores, Matamore, sí, por ejemplo. La Matamore, que... Eh. Ranger, las. La sí, las hay calibre. Las hay calibre. Uy. Eh... Barro TPA. Vale. Yo rompí aquí, en verdad. Volvemos, vale. pues ahí tenemos balas de matamores. Y he dos fajas, dos, tres, cuatro. Vale. Eh... El con... ...con las oni. Sí, sí, cargate la cama. ver, vale. vale, te dan que otra vez el bug, si quieren entrar aquí. A ver... ¿Este es de los lo, lo que grandes. grande? Sí, sí. Bueno, pues este entonces tiene vida. A ver. Tengo ¿eh? Vale, vale. No, esto todo, todo hay sobra. Creo que con este... ¡Oh! ¡Hala, Dragon Fan! ¡Hala, la, hala! La, la, la, la madre mía! Madre. Vale, vale, no, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Un que tenía? Oye, pues yo... Oye, yo a mí no me caben tantas cosas, ¿eh? me traigo la mochila, la freycepa que es mejor que la que llevas ¿eh? la no, no, si es que tengo, tengo la, la mochila normal claro, por eso ponte la frecha. ah, vale, aquí hay una pues ya está No, adapta a ti? oh, aquí no, con esto no podemos aquí hacer no cuantos hordes, eh, creo, eh. <risas> no, espérate, eh, que todo no se ha acabado ¿tienes la, las balas de... Sí, estas, no? Miras. No, creo, creo que la ha cogido, sí. No esa es el high calibre. Es de Ranger. A mí tampoco me va a dejar. ¿No te deja? Ah, tienen. Ah, pues claro, la Nike creo que han soltado. No, no, tengo yo otra. Toma, coge, coge tu esa. a ah, dale. Un poquito. Yo creo que sea suficiente Oh justo Backlas.. ¿Un detonator? Uy, un detonator no está mal, ¿eh? Escopeta y más más puertas de estas Bueno, pues un raid bastante... Un C4 desde aquí no está Un C4 solo... Tengo... Tengo un montón de granadas y vamos, y... Y, y de joder es de todo, vamos. ¿no? Un Horde Beacon, sí, sí un beacon, tenemos, ¿eh? vamos a hacer algo. Creo que tenemos, ¿eh? Solo ir acá el a calpapa algunos chemicals Sí, en casa, en casa y cosas. Ya, vamos a, vamos a, a, a coger primero este Fist, a ver si. Además es que es ya el modificado, creo que es el primer Fist que voy a coger modificado, ¿eh? No, no he visto aún ninguno. ¿A lo todo, el, lo, el nuevo Fist. Ah, sí, trae eh, los cofres estos gigantes. El Glider... Eh... Sí, que sí, sí, trae. Que me habéis dado vosotros uno. Esto que habéis conseguido. Sí. Sí. Sabía que el glider iba a gustar. Ah, por cierto, arregla el glider. Oh, lo han arreglado. Ya no está bugueado. Eh, antes estaba bugueado. Plan, estaba como caído ¿Qué? para abajo. Era, era súper raro. Ah. Súper sí, feo estaba. Pero bueno, ya, ya parece ser que está bien. Ahora en un minuto tiene que caer esto. Sí. Pues cogemos el fist y nos hacemos jugar de bico. Ha caído. A ver. Aquí. Aquí. Backlash. Knight Rider. Franco. O balas. Oh un vertical. Me va a servir el vertical este. Perfecto. Yo te pitado de cosas. ¿Vamos a la base? No, vamos a hacer un fuerte, venga, sí. Vale. Ya, ya Mira por Chile uh -huh. Ok, pues... A ver, ya tengo esto, voy a... Hacer las barras. Las barras son aquí. Eran... tres no, las que se necesitan. Sí, sí. Oh, 6. 6. 6. Y me falta, y me falta, sí, y me falta un poco de... ¿Qué le falta? Un 2 de Metal Scrap nada Ay, pues. más, eso ah, lo voy a hacer ahora mismo. Con toma, este. toma, toma. Con esto y esto hago esto. Los machetes de An3. Voy, espérate. Tengo, tengo yo aquí ya uno. No. Eh, ya está. Los machetes de An3. Uh mira, cargador para la Nikon. Ah, un cargador. Ostras, pues eso nos viene perfecto. Vale, y que voy a soltar aquí esto Vale Horde Beacon Vale, va, vamos a ponerlo en el sitio En el sitio este que Donde se hace el Horde Beacon aquí Ahí arriba Espera, espera, espera ¿Vos tenés cargadores de 100? Eh, cargadores de 100 Tengo varios Me da uno No, tengo, tengo, tengo uno nada más que es el de ah, la bueno. mape no pasa nada. a ver lo pongo yo, yo voy a vamos a, una... a hacer pelota, vamos a hacer pelota si no. si, sí, sí, ya me ataco la chinza yo tengo una de eh si, sí? ah vale pues guárdatela, guárdatela porque luego vamos a tener la que tirar ahí abajo ¿eh? que guárdatela para pa luego tener que tirarla ahí abajo ah sí te hinchas a, pun a experiencia, que la experiencia no te sirve de nada, pero vamos, hay que vigilar a ver si, si no viene nadie, a ver si no va a venir aquí en medio de ho del Horde de vico. Abajo, abajo también puede que haya zombies. Si quieres... Hay zombies, hay zombies. Ah, sí, pues si quieres, uno se pone abajo y otro arriba, o como tú quieras. Eh... ¿Quieres que me meta allá abajo? Dale, dale. Uno vale. de otro carro. Es que no quiero hasta la... eh, Voy a hacer pelota acá arriba nomás. Vale. A ver. Acá no perder la experiencia, ¿no? ¿El qué? ¿La experiencia? No, no la cuando mueres no ¿Piedras? Voy, voy, voy Subo Acá estoy tanto... ¿Parte? Me ha a curar un Eh, mirá, lo hago, a dar la vuelta, mirá Un tremendo aguja acá, ahí. Tiene que dar toda la vuelta cada rato porque le estoy saltando Ostras, no me da. Vení, Vení, mira mirá eh. ¿Eh? <risa> Mirá, ya, si no salta de un lado, salta del otro Así es, eh. te pones de este lado y no ¿Eh? ¿cómo, ¿Cómo está? ¿Me está pegando un zombie por debajo de él? ¡No! ¡No! no ¡Que venga del otro lado! ¡Uhh! Uh. ¿Fuera? ¿Perdón? Sí, queda un zombie Algún un zombie Abajo Sí Acá no está... Acá está ¿Porto? Vale, ya. Se rompió. Ahí ha sonado. A ver. ¿Sí? ¡Oh, uh, Nekore! Uh, y, y, y, y Dragon Fang. Y Dragon Fang. <risa> y cargadores. Fan. Uh, buena, ¿eh? buena, buena, buena, buena. Este este de beacon ha estado muy bien, ¿Sí? ¿eh? Muy uh -huh. rentable. Cosa de arraigar, ¿eh? <risa>